In the track. Oh, ¿Qué tal amigos de YouTube? Amigos, este tengo una gran idea para este gran video. Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir espero que me salga y es este, una reacción para que mis papás este reaccionen al dolor que me acabo de hacer porque Pero maltratado y ya estaba feo. Entonces decidí darme un cierto lujo para cambiarme de lujo. Así, así los tiene: dos huevos así de grandes. Y pues lo hice: Más okay. prepárense. Ahorita vemos qué pedo. Buscan. Me parece, para sí. Ahora sí viene sí. lo chido. Amigos, sin una ver videos con mis primos y amigos. Bueno, con mis primos y amigos. Este bueno, porque uno ya está trabajando, uno está trabajando ahorita el otro no se ha comunicado con nosotros y los demás pues tienen tareas de la universidad y de la prepa entonces no pudieron grabar en ese momento pero ya en otro video ya van a, a seguir <ríe> a seguir grabando ¿Mm? ah ponte, ponte de lado pero bien yo también <ríe> You that.